Reconciliación en el país sobre la necesidad, el odio que existe, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo se puede reconstruir a través de una reconciliación de verdad con todo el odio que hay en el país? No estamos discutiendo Alguém que governa o Brasil para 213 milhões de brasileiros, alguém que respeita os direitos das pessoas, alguém que respeita o emprego, alguém que respeita o alguém que respeita o trabalhador. O Brasil só está precisando de um governo.